Hace unos días puse Seguir al corazón no es ir hacia la felicidad Que es un estado mental, pasajero, externo, transitorio Seguir al corazón te conduce a que te completes, te realices y despiertes Y ese seguir al corazón es realmente pasar por muchos obstáculos Seguir a nuestro corazón, que es lo que todos buscamos, que es lo que todos queremos, significa entonces ir más allá de la ilusión, ir más allá de la satisfacción de los sentidos, de la satisfacción de lo efímero, de lo pasajero. Seguir al corazón es ir en la búsqueda de ese estado natural que a cada uno de nosotros nos corresponde. Y ese estado natural es el estado de dicha, y eso es permanente, y eso no depende de nada de afuera, eso es algo que se logra y se obtiene, porque entonces ya se vence toda la ilusión, todos los miedos, todas las situaciones amenazantes,